Estamos retomando las transmisiones de lo que está ocurriendo en la ciudad de Nuevo Imperial, eh, justo en el frontis del Hospital Intercultural de Nuevo Imperial, en eh, circunstancias de que el Machi Celestino Córdoba aún se encuentra en este recinto asistencial. y Hoy día las comunidades han venido a realizar una muestra de apoyo y solidaridad eh, frente eh, al último fallo ¿no? de la Corte eh, Suprema, que finalmente rechaza la solicitud del Machi Celestino Córdoba a asistir a su rehue. En esta oportunidad vamos a conversar con eh, Fernando Guayquil, el eslonco de la comunidad. Unidad Mapuche Sin Tierra de Galvarino eh, quien junto a una delegación llegó hasta el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, también queremos agradecerle por conversar con nosotros y consultarle ¿no? su perspectiva de lo que está ocurriendo en este territorio en circunstancia de que no se está aplicando el convenio 169 y nuevamente eh, hay una persona mapuche que está en riesgo vital al igual que los demás presos políticos Bueno, para nosotros esto es un dolor bastante grande y por lo tanto, es nuestro deber solidarizar con la familia, con el machi Celestino Córdoba y también a través de lo que es eh, nuestro, nuestra espiritualidad, poder eh, transmitir fuerza, magne y también a través de esto poder hacer de que las autoridades de gobierno eh, puedan tomar razón y en algún momento actuar humanitariamente. Lo han hecho con otros eh, presos ya, con otras personas, inclusive que han estado metidos en, en lo que es tortura, en asesinato. ¿Y por qué no hacerlo con un, con un peñi, con un machi? De que él no está pidiendo la libertad, sino que está pidiendo que la medida cautelar la pueda cumplir en su regue, en su casa. Eh, hay instrumentos jurídicos que permiten hacer eso y la voluntad, en este caso apelamos a la voluntad del Ejecutivo, del Gobierno, porque ya la justicia ha dado su fallo en contra de nuestro hermano. Y la idea es que con todo esto que estamos haciendo también eh, el gobierno pueda entrar en razón y tomar una decisión política, porque este es un tema político. ¿ya? No, si bien se ha judicializado la, la causa nuestra eh, por la lucha, ya sea por nuestras tierras, por nuestros derechos, pero existe toda la posibilidad y la facultad la tiene el, el gobierno, el presidente Sebastián Piñera, que ojalá pueda él eh, realmente eh, hacer uso de su instrumento y, y, y para que nuestro machi, Celestino Córdoba, pueda estar entonces con la medida cautelar que corresponda, pero cumpliéndola en su, en su loft en su, en su REWE, en su casa. Eso es lo que estamos planteando sí. y apoyando. También en su calidad de lonco, hay mucha gente eh, que aún no entiende la calidad de machi, lo que significa para el pueblo mapuche una autoridad espiritual como es el machi, eh, cuáles son las facultades que tiene, cuál es eh, la conexión que tiene con su lof con su rewe, ¿no? Eh, ahí falta mucho entendimiento, eh, falta mucha empatía, ¿no? porque ...resulta eh, que eh, la gente lo toma de una forma muy liviana, no, no hay entendimiento... ...nos podría explicar un poco a quienes nos están viendo en este, en este momento... ...a través de de Producciones... Eh, ...¿cuál es el significado que tiene un machi para la cultura mapuche? Bueno, la, la machi es una autoridad espiritual para nosotros, ¿ya? Que ella es la, la encargada, o en este caso él, es la persona encargada... ...de poder hacer todo lo que es el fortalecimiento espiritual para nuestro pueblo... ...y su rol debe cumplirla también en su espacio, en su, su regue. ...por lo tanto ahí es donde se alimenta también y se fortalece espiritualmente... ...y por eso nosotros eh, nos preocupa este tema... ...pero a, a la vez también eh, saludamos al machi Celestino Córdoba... ...porque a pesar de su condición eh, que, que él tiene como machi... ...y la responsabilidad que le corresponde en su sector... ...le corresponde a nuestro pueblo... Eh, él ha tomado la decisión de inclusive ofrecer su vida por la causa mapuche, ¿ya? por lo que es los derechos nuestros que están siendo atropellados producto del racismo desde mucho tiempo. La, esta violencia que hoy día se vive es producto del Estado, producto de lo que han hecho las distintas autoridades que hemos tenido en el gobierno, las distintas autoridades que hemos tenido en los ministerios, ¿ya? La, la, inclusive las autoridades a nivel locales que están eh, reproduciendo lo que es el racismo institucional. Por lo tanto, decía de que para nosotros el, el Machi Celestino Córdoba nos está dando una línea de, de cómo poder proyectar nuestra sobrevivencia también, inclusive entregando su vida por la causa. Ahí hay algo muy importante que usted menciona también que tiene que ver con eh, cómo ha escalado la violencia, ¿no? Producto de eh, la llegada del Estado chileno al territorio mapuche en circunstancias de que eh, en algún momento se pactó, ¿no? Incluso con eh, la llegada de los españoles, un acuerdo que dividía... Eh, y que marcaba los límites de ambas naciones. Eso eh, fue desconocido por el Estado chileno, que en la ocupación de este territorio, por la fuerza, a través de la violencia, eh, con militares en esa mal llamada pacificación de la Araucanía. Eh, por lo tanto, eh, también es un clima ¿no? que, que tiene eh, un... un... Un margen ¿no? de violaciones a los derechos humanos que son históricos, no solamente en ese momento, sino que también durante la dictadura hay que recordar eh, la cantidad de mapuches que fueron eh, asesinados, la cantidad de niños mapuches que fueron vendidos a eh, diversos países europeos. ¿no? Entonces eh, es muy importante. Lo otro que le queríamos preguntar eh, tiene que ver con los demás presos políticos. Hay 27 presos políticos, 19 de ellos, más de la mitad, están en prisión preventiva, por lo que se presume su inocencia. Eh, parecería que podría ser más fácil eh, que la justicia fallara a favor de la modificación de la medida cautelar. Sin embargo, no se ha hecho. Hay personas muy jóvenes, eh, por ejemplo, en el caso de eh, Antuyanca de eh, la cárcel de Angol, que junto a otro preso también fue trasladado al hospital de Angol. Se encuentran muy graves. Bueno, aquí principalmente el racismo es que hace de que las autoridades en este caso estén judicializando la lucha mapuche y hacer también eh, parecer y aparecer a nuestra gente como el que si reclama por algo por su derecho es delincuente y por lo tanto puede ser apresado, puede ser a, acusado de terrorista de, e, e inclusive... Eh, estos montajes que se han hecho apuntan a eso, a intimidar a nuestra gente por luchar por su derecho. Eh, hay un fuerte racismo que se está está muy institucionalizado y, y está trabajándose fuertemente, que apunta justamente a callar a nuestra gente. Y, y por eso también hace de que nuestros presos políticos mapuche que están en las diferentes cárceles, tanto en, en Angol, en Lebu, eh, Temuco, eh, están eh, a través de, de arriesgarse... De, de, poniendo en jaque su, su vida, hoy día están a través de lo que es la, eh, la huelga de hambre, cierto eh, es un, un acto de protesta que ellos están haciendo. Por lo tanto, eh, si las autoridades no escuchan y no cambian su procedimiento, vamos a tener mucha gente que van a entrar a morir, van a morir. Y eso es arriesgado para nuestra gente porque son justamente son gente que algunas se le han eh, hecho montaje por la cual están y todavía tampoco están las pruebas suficientes como para que puedan estar encarceladas. Y los procesos inve investigativos también eh, se alargan demasiado. Es justamente para tenerlo encarcelado solamente y no dejarlo de que ellos puedan estar con su familia y que se puedan sentirse libres y, y luchar por lo que le corresponde. Si aquí nosotros por ejemplo estamos luchando en Alvarino por un tema de racismo que está dándose... ...desde el municipio... ...cualquiera de nosotros en algún momento lo pueden acusar... ...por el hecho de, de, de decir, mire, nosotros tenemos nuestro derecho... ...y nosotros vamos a luchar por esto... ...o si en algún momento, si nos movilizamos... ...fácilmente lo van a acusar también... ...por el mismo racismo que existe... ...lo van a tildar inmediatamente, que somos terroristas... ...y podemos estar presos... ...o sea, lo que hoy día está sufriendo el Peñi Celestino Córdoba... ...es lo que podemos sufrir cualquiera de nosotros... ...inclusive la gente no mapuche por luchar... ...tenemos un estado demasiado represivo... ...y sobre todo se ha mostrado en este último gobierno que estamos teniendo ya... ...que la represión es demasiado fuerte, sea mapuche o no mapuche... ...pero por luchar por los derechos inmediatamente se le cataloga de terrorista... ...pero eh, quienes más sufren de esto eh, por el racismo somos nosotros, los mapuche Sí, ahí es muy importante recordar a todos quienes nos están escuchando en vivo... ...a través de Cote de Producciones que hasta el 2018, este es un dato, un antecedente muy importante... La única persona que fue procesada por eh, bajo la ley antiterrorista es Raúl Castro Antipán, que luego eh, de que fue imputado se dio a conocer eh, que él era parte de la, eh, de la policía infiltrada, ¿no? Claro. De carabineros, eh, y eh, producto de su actuación, eh, distintos dirigentes mapuches fueron encarcelados. Entonces, ahí hay un... Una irresponsabilidad y, un, y una doble moral ¿no? del Estado, una irresponsabilidad que tiene que ver con eh, que sus funcionarios, eh, que son pagados con eh, los impuestos de todas las personas, están realizando montajes que han sido acreditados en diversas ocasiones, no solo el caso Huracán, no solo eh, otros casos más, como por ejemplo el de Camilo Catrillanca, en que inicialmente eh, se dice que había un enfrentamiento, incluso eh, senadores eh, y diputados, como por ejemplo... Eh, el eh, senador Cast él dijo que eh, tenía conocimiento de que había un enfrentamiento, luego tuvo que retractarse, pero aquí hay todo un aparataje que actúa cuando se trata de personas mapuches, eh, y eso es muy importante tener los antecedentes, esos antecedentes están Amnistía Internacional, eh, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, han fallado en favor del pueblo mapuche y también han hecho recomendaciones al Estado de Chile, esa información está disponible bajo distintos canales y también la, la entrevista que dio eh, Raúl Castro de Tipán, eh, que hasta el 2018, era el único procesado bajo el terrorista, pero que eh, se supo después que era un infiltrado de las policías. Queremos preguntarle a por la lucha que ustedes están dando en el sector de Galvarino. Ustedes levantaron un centro de salud mapuche que hasta el momento no han logrado recuperar ni obtener el comodato que se había acordado inicialmente. Sí, efectivamente nosotros hace más de 18 años, eh, justo con las machis, loncos, dirigentes y organizaciones mapuche, levantamos un centro de salud mapuche allá, ya, ...hoy día lo tenemos construido... ...y le estamos solicitando al alcalde... ...que nos pueda entregar en comodato esa construcción... ...porque lo construimos en un terreno del municipio... ...de propiedad del municipio... ...pero lamentablemente hoy día... ...el señor alcalde se ha negado hasta hoy... Eh, ...aunque en algún momento constituimos una mesa de trabajo... ...en donde participó él... ...participaron tres concejales también... ...también tuvimos una mesa... En ...donde participaron algunos funcionarios... ...ya, técnicos como para poder... Eh, ...ir redactando algunas cosas... ...como el mismo comodato... Pero eh, por debajo el señor alcalde ha estado ha, actuando de otra manera. Entonces tenemos entendido que inclusive eh, él está con la idea de hacerlo funcionar dentro de estos días. La cual nosotros eh, lo hemos ido reuniendo, ya hemos tenido varias reuniones dentro de la semana que, que va pasando. Y se ha acordado con diferentes organizaciones y dirigencia mapuche de eh, poner resistencia y no permitir un acto como esto porque igual es un acto claramente racista ...y de discriminación que hoy día estamos sufriendo... ...de parte del señor alcalde y de la democracia cristiana... ...porque el, el, el alcalde obedece a la democracia cristiana... ...y de la misma línea del FUATSAIN... ...entonces hay todo un aparataje también ahí... ...institucional de un partido político... ...que está cometiendo lo que es un acto de racismo... ...y discriminación con nuestras machis... ...con nuestra, nuestros loncos, con nuestras autoridades... ...y con un sistema de medicina que es propio... ...y donde encierra también lo espiritual... ...todo lo que es cultural, entonces que hoy día, eh, en este siglo XXI y con todos los instrumentos jurídicos que tenemos, nosotros no podemos aceptar eh, actos como eso de parte de una alcaldía o de un municipio. Esperamos que la autoridad de gobierno, porque igual eh, le hemos pedido al director del Servicio de Salud, que él pueda intermediar, porque también eh, a ellos se le ha ocurrido de financiar este funcionamiento de parte del alcalde, aunque también ya habíamos firmado inclusive un acuerdo con el director del Servicio de Salud. Y por lo tanto le hemos dicho que también ellos son parte responsable que están Financias. financiando el racismo en Galvarino. Y le hemos pedido al mismo tiempo de que él pudiera ayudarnos a hacer un acercamiento, de instalar una mesa de diálogo donde le pedimos de que pueda estar el señor intendente, la sereni de Salud, eh, los ministros, en este caso el, eh, el ministro de Salud, eh, también la ministra de Desarrollo eh, del Ministerio de Desarrollo Social y Derecho Humano. Eh, y todas las instancias que quisieran eh, ser parte de esa mesa, por supuesto considerando también al señor alcalde de la comuna, como también a, a la parte nuestra como Mapuche, de tal manera de no seguir incentivando la violencia de parte del municipio, porque esto es una clara eh, señal y de incentivo tanto de racismo como de violencia hacia nuestra gente. Nosotros queremos seguir eh, eh, trabajando eh, con tranquilidad. Eh, con la espiritualidad y la perseverancia que hemos estado eh, trabajando hasta ahora, por ejemplo, ya que son más de 18 años de perseverancia y trabajo que hemos tenido para levantar este proyecto. Queremos agradecerle también por haber conversado con nosotros y dejar el espacio para que pueda enviar un mensaje a las comunidades eh, y a las organizaciones chilenas ¿no? que eh, durante el último tiempo las comunidades eh, han emplazado también a hacerse parte de este proceso. Se habla de un despertar eh, de Chile, pero también estamos en un proceso clave en este territorio eh, y donde no se logra ver en eh, masividad eh, el apoyo ni la solidaridad entre pueblos que tanto se está apelando durante el último tiempo. Bueno, así es, eh, nos estamos poniendo de acuerdo, ¿cierto?, para poder construir un, un nuevo, un nuevo estado, estado, una nueva sociedad, un Estado con autoridades más empáticas, con líderes más empáticos, y por lo tanto, yo quisiera hacer un llamado a, lo, a nuestros vecinos, a... A, a nuestra gente, que no son mapuche, a que ellos también puedan tomar la bandera de, de lucha, de conciencia, de no al racismo, no a la discriminación, la unidad eh, entre los pueblos, ¿cierto? Y poder construir juntos una nueva historia. Por ejemplo, hoy día estamos diciendo todo a construir una nueva constitución. Viene cerca un plebiscito. Bueno... Estos derechos hoy día en los cuales estamos siendo discriminados, ellos no pueden estar ajenos. O sea, lo invito a que tengamos más sensibilidad, pero además también a ser más activos, dejar de ser pasivos y ser activos para que de verdad podamos en conjunto, tanto el huinca como el mapuche, tener una mirada distinta y la construcción de una sociedad mejor, más eh, amigable entre nosotros. Chaltumay, también estábamos conversando con Fernando Guayquil lonco de la comunidad de mapuche sin tierra de Galvarino. Nosotros continuamos eh, a la espera de cualquier información de parte de la vocería sobre la situación del machi Celestino Córdoba y en cualquier momento retomamos la transmisión a través de TV Producciones.